Nacional que cada día nos pone en contexto de lo que pasa en el mundo. Bueno, y está con nosotros la doctora Margarita Marte, ella es neumóloga, a quien damos buenos días y la bienvenida, doctora. Un placer estar con usted y que usted nos informe acerca de estas cosas que, sobre las que le vamos a preguntar. Buenos Bu días. Buenos gracias, días, gracias. Buenos días a ustedes días. por la invitación. Eh, recalcarle un poquito David. el apellido: Mata. Mata. No, Margarita Margarita Mata Mata Margarita sí. Mata Margarita Mata. damos las órdenes. Dice Mata, Marte, ¿no? Mata. Margarita sí. Mata. Yo tenía un amigo que se llamaba Ramón Mata Romero y él decía: Yo soy el hombre de las tres matas porque Ramón es un, un árbol. Ah, Romero claro. también, Mata también le encanta el caballo. El Ramón le encanta los sí, caballos, sí, sí. doctora. Este tema. Que nos ha preocupado por mucho tiempo, desde que se hizo famoso el uso de la juca. Y luego vienen entonces ciertas restricciones a su uso y viene el, el cigarrillo electrónico, el vapeo. Eh, los efectos hacia los usuarios, ¿cuáles son? Fíjate, los efectos del VAPE o cigarrillo electrónico. Son los mismos que los efectos del cigarrillo convencional. Son los mismos. Los mismos. Son los mismos. ¿Qué pasa con esos efectos con el VAPE? Que la cantidad en el uso, obviamente, produce esas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Son situaciones que van desde trastorno de ansiedad. El paciente se siente ansioso. En el caso de los jóvenes, trastorno de ansiedad, falta de concentración lo que lo lleva a mucha hiperactividad, etcétera, etcétera. Luego de que esos eh, síntomas comienzan a exacerbarse por, por, la mismo, por el mismo uso de, de la sustancia del vape, comienzan a haber otros efectos ya mucho mayores. Que ahí a lo que viene el, el gran eh, escándalo, por decir así, que se ha formado debido a los procesos respiratorios que está produciendo el uso del barbe. Ok, eh, entonces hay de alguna forma, pues, en el, el caso eh, me corrige, porque entendía que era mucho más agresivo que el cigarrillo. Usted atribuye al, al uso eh, con mayor constancia que el cigarrillo, que es cada cierto tiempo. Obviamente, obviamente. Por ejemplo, eh, de acuerdo a la, la Segunda Organización Mundial de la Salud, eh, un, un vape, por decirlo así, un cartucho de, de, de, de esta sustancia eh, tiene igual, eh, igual contenido que un cigarrillo. Okay. ¿Qué pasa con ese contenido? Que el uso indiscriminado ha hecho que se produzcan esa, esa, esos síntomas y que conlleven a ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque dentro del, del, del cartucho del vape, que es una nicotina líquida, contiene otras sustancias químicas, químicas, químicas. Y dentro de esa hay sustancias que son oleosas que al inhalarse cambian su compuesto químico y resultan en perjudiciales para el pulmón, porque producen afecciones pulmonares que están en investigación por la, la agresividad. La injuria tan importante que están produciendo a nivel pulmonar comparada de acuerdo a, a, a revistas internacionales con, por ejemplo, con el uso del cigarrillo se produce lo que se llama fibrosis pulmonar, pero no solamente el uso del cigarrillo, lo, use la, la lo produce la exposición a humo de leña, lo produce la exposición a asbesto, lo producen en enfermedades genéticas que aún no están descritas. Entonces, es una preocupación para las eh, instituciones que ahora mismo están investigando. Por ejemplo, una de ellas es la, una revista internacional de alto prestigio en lo que es la medicina. Eh, Tienen una gran preocupación porque se están investigando qué otro, otro compuesto pueden estar usando los vapeadores en la preparación. Sí. Ya, una pregunta en el sentido siguiente. Quiere decir que eh, quien fuma cigarrillos convencionales tiene eh, menos posibilidades de tiempo de contraer el, alguna enfermedad pulmonar con relación a quien usa el VAPER. O sea, el VAPER produce una enfermedad pulmonar mucho más rápido que el que fuma cigarrillos convencionales. ¿Es más o menos eso lo que Efecti Efectivamente. Okay. ¿Por qué? Porque lo lleva a infecciones tan agresivas ya. y tan atípicas que cuando llegan al médico, cuando llegan a la emergencia, llegan un franco compromiso respiratorio, un líder respiratorio que sí. lo lleva a la unidad de cuidados intensivos y muy pocos de ellos salen. Sí, doctora, usted dice que dentro de su, dentro de las manifestaciones del, de, del usuario del VAPE, está la hiperactividad. Esto puede estar relacionado con los niveles de violencia que manifiestan estos. Este segmento de la población que usa asiduamente esto. Pudiera ser, porque el trastorno de ansiedad, la irritabilidad, son problemas por secundaria dependencia. Sí. Porque la nicotina, por ejemplo, es una sustancia que a nivel cerebral produce este tipo de manifestación. O sea, son pacientes que deben caer ya en, en lo que es un, una evaluación psicológica o psiquiátrica. Hay otro tipo de cigarrillo, he visto que hay una empresa una famosa, compañía de cigarrillos convencionales, cuyo eh, figura eh, para vender es un vaquero. De, de inicio es el estampa. ¿sí? Exactamente. Entonces mi, hay, Ellos han puesto en el mercado un sistema de fumarse su cigarrillo, es un cigarrillito pequeño y tienen algo que uno produce y se fuma eso. Que no es un vapor, exactamente. Ese se llama IQOS. IQOS, ese Ese es otra de las tantas tendencias okay. que hay de cigarrillo electrónico. A ese dispositivo, por ejemplo, se le coloca el cigarrillo sí. directamente. Ellos venden un cigarrillito pequeño, lo ponen directamente, entonces dicen ellos, dicen ellos en su publicidad, que es libre de nicotina, o que por lo menos tan mínimo que no afecta. Doctora, afecta la, so, la sociedad es, de neumología, ¿verdad?, eh, hay un gremio que agrupa a los neumólogos. La de ¿Qué posición ha asumido? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué solicitud han hecho a través del Estado para disminuir esto de que no tenemos restricción o no hay reglamentos definidos claros en este sentido? ¿Qué están haciendo ustedes eh, los médicos? Mira, como sociedad de neumología eh, nos hemos encargado. Hemos ido al Congreso. Se han promulgado okay. leyes, eh, sobre todo para tratar de que se... se eh, apruebe lo que se llama el convenio Marcos que es un convenio eh, que tiene muchísimos años en todo lo que es América Latina y donde la mayoría de los países que conforman América Latina están en el convenio Marcos excepto República Dominicana. No le conviene realmente al, al gobierno enfrentar las tabacaleras que es una industria millonaria que deja entonces en base a eso ¿qué implica convenio Marcos? El convenio marco tiene una serie de restricciones para el uso del tabaco, propiamente dicho, y con ello el uso de cigarrillos electrónicos. Está, estamos haciendo conferencias, estamos en las escuelas, eh, en, la, en, la, en, los, en, lo, en las comunidades. En San Francisco, eh, ¿cuáles centros han visitado eh, orientando a los muchachos? No hemos visitado como sociedad de neumología per se, okay. pero sí tenemos, por ejemplo, la sociedad de cardiología pediátrica, okay que hay en algunos colegios eh, dando esa, esa, esa charlas Esta pregunta va por los dos, con el perdón, va por Sócrates, por mí. ¿Y el cigarro, el, el, el, el habano? ¿Qué, ¿Cuál es el nivel de daño que hace a la salud? El habano, eh, por la cantidad o la poca cantidad en la que se usa, hace menos, tiene menos, pero no deja de hacerlo <risa> Doctora, no deja de tener su proporción de nicotina o sea ojos? que el que se fuma uno todos los días está en riesgo está en riesgo porque uno sí. todos los días al cabo de cierto tiempo tiene su a vapor. los 100 o sí. a los 100 años te puede hacer sí. ahora se dice <risa> que, que como uno, uno no absorbe todo el todo el humo, sino que de la boca uno lo expulsa el, el daño es mínimo. Es mínimo, pero hay cierta cantidad que se inhala automáticamente. Sí, sí. Y, y en el pulmón, todos los productos que son inhalados son los que realmente sí. producen mayor daño, okay. doctora. Tenemos niveles de contaminación de aire en la ciudad ya preocupantes. Y si a esto le agregamos estos casos, tiene la sociedad de Neumología. Eh, estadística, cómo anda eh, la salud, especialmente en este segmento de la población que se expone a, a, a tanto humo de diferentes componentes químicos, lo que son ha sido visitadores de discotecas, por ejemplo. Mira, no tenemos una estadística, no tenemos una estadística per se, pero sí hay una alta, pero alta frecuencia de procesos respiratorios y de infecciones respiratorias, propiamente dicho, en este tipo de pacientes, y sobre todo en pacientes que ya tienen antecedentes respiratorios como asma, obsesos recurrentes de bronquitis, que es en el caso de los fumadores que hacen bronquitis recurrente, y por ende llegan a tener ese tipo de, de procesos. Infecciosos. Pero mire, aquí hay en, en, en San Francisco de Macorís, usted ve en la calle talleres de banitería, calle, usted ve talleres de desabolladura y pintura. Eh, y así este lo mismo cómo se llama los, los exacto los patrimonios eso es una cosa increíble los vehículos. el el smog, el smog de, de los, de los, los vehículos de, las, las plantas todo eso eh, está claro que tiene un, un efecto dañino al pulmón hay alguna hay alguna al, al, algún mecanismo alguna forma en que la sociedad que usted a la que usted pertenece y representa eh, establecer algunos métodos para evitar o para eh, que el, el daño sea mínimo en ese tipo de casos de talleres y cosas en la calle Fíjate, a, a la patoriega como decía mi abuela el asunto con ese tipo de de, de, de cómo decir de, con esas situaciones con ese tipo de, de, de trabajo que tiene que tiene eh, la gente en sentido general un asunto de, de de cada localidad, por así decirlo, porque uh -huh. es un asunto, por ejemplo, de medio ambiente. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es un asunto uh -huh. que la, la, la población nos empoderemos y, y tomemos cartas en el asunto uh -huh. de, de buscar formas de ir a, a esas instituciones para que tratemos, en la medida de lo posible, de que pensemos en el que tenemos al lado. Sí. Okay. Sí, sí. Bueno, eh, hay una situación, una preocupación a nivel internacional con este tema del vapeo. De las JUCAS eh, en, esa, en esa República Dominicana fue restringido el uso de la misma. En ese sentido, sí, tal vez como eh, eh, el tema del vapeo ahora que está saliendo. El tema de las JUCAS, ¿tienen algunos datos específicos de cómo ha afectado eh, a quienes la usan? Que mayormente es la juventud. Igual, nada, igual. No, no, no tenemos, nada. No tenemos este, estadísticas numéricas exactas, pero es lo mismo. Infecciones respiratorias que llevan a neumonías atípicas y de ahí a procesos eh, eh, que no revierten porque son eh, se produce un daño de, de fibrosis pulmonar que cuando esa fibrosis se infecta por una razón u otra por un virus por una bacteria eh, la agresión es, es tal que y el Qué que horrible. está al, alrededor de las personas que utilizan estos estas son jugas igual pasivo igual sí. ¿Sí? igual, la afectualidad. ¿Igual? Bueno. Poco menos proporción, pero igual, porque esos son pacientes que terminan con cáncer de pulmón, con cáncer de, garga, de garganta, y igual. pendiente La gente, pero la gente que usa, el vapor, eh, usa viene un cartucho, como usted mencionó ahorita, prefabricado o la, lo, los usuarios tienen la posibilidad de prepararlo según su, su gusto. Tienen la posibilidad de prepararlo según su gusto y, y es por eso la agresión. Porque Exacto. si, si tuvieran, por ejemplo, como ustedes dicen, un, un cigarro, algo, ¿no? ya viene viene, viene listo. Exacto. O sea, no viene adulterado. Exacto. Si usaran el Vapay, quizás como usan el cigarrillo, que aún sabemos que tiene complicaciones pero pulmonares no tiene. o de otro tipo, ok, pero, pero no te eso, puede bajar la cantidad de cigarrillos. De la, no, o, o en ese caso. Vienen ya con una cantidad de nicotina estándar. Sí. Mm -hmm. Sin embargo, el vape tiene la ventaja de que va. No, dame este sabor, dame esto, esto para... dame esto. O sea, Entonces, en eso, bien, la bien, cantidad bien, de bien, nicotina... Es mucho mayor sí. y ahí vienen las complicaciones, que vienen la alteración de la conciencia, la, la, la comodidad. Y otras sustancias que le echan Ay. también. Entonces, obligado al romo y al perreo, pues, imagínate. No. Y el asunto de la otra sustancia. Sí, que eso es sí. preocupante Sinógenos. también. Saludamos a Yerlian, la antigua, ahí que es, se suma a nuestro equipo. Ahí es que ha días. terminado. Buenos días. Buenos días, doctora. Ahí es que, que ha venido probablemente el problema, Pero la qué, combinación de productos. ¿A qué se debe? Si se si, si hace una prohibición de, del consumo de la juca y se supone que esto es un problema de salud pública, ¿por qué el Estado no ha intervenido para tomar cartas en el asunto y para decir, mira, esto es hasta aquí, esto es hasta allá? Porque a veces de lo que se trata es que en República Dominicana nosotros ven, venimos y tomamos agua, una acción reactiva frente a un daño que ya se produce, si se sabe que este tipo de producto produce esta alteración en la salud, y productos que te van a la salud, porque desde el principio no se prohíbe su uso, no se prohíbe su importación? ¿Qué es lo que está pasando? Es la pregunta de todos. República Dominicana, esa es la forma, de que no tenemos no, y, y, y, leyes. Y no hay que nos rija. Cada a, quien pone... A, sí, sí. Pero miren las manifestaciones y, que hubieron... Eh cuando se prohibió se aprobó, aprobó la prohibición Lo que pasa es que la juca es un negocio de millones de pesos, si tú no lo sabías. Claro, por supuesto había, que había lo sé. había detrás un empresariado que estaba defendiendo su negocio. El problema está en que el vapor no fue incluido, incluso la juca no fue prohibida de manera total, sino fue restringida en, a su en ambientes públicos. No Ahora, Ahora está mucho más caro. Oye, no claro. una... Ahora te sale más caro. El negocio lo que hicieron fue que lo subieran. Ahora está mejor. Oye, oye, oye, ¿qué pasa? Pasó lo mismo que, que con, con la ley, con la ley, la primera ley de droga que no incluía dentro de la prohibición las semillas de marihuana. Sí. No sé si ustedes recuerdan. Sí, sí, famoso sí, caso sí, De Fernandito Villalobos. Sí sí, sí, sí, sí, Que lo agarraron y que con una semilla de marihuana. Y no pudieron procesarlo porque precisamente no estaba incluida en la ley la semilla como, como, que, tal. como tal, porque eso es algo que se siembra para que crezca una mata. Entonces, eso mismo pasa con el VAPER y la JUC y la ley de JUC. Ni la semilla de cilantrico, estaba, estaban No, ni la de las dos cosas, resultó que era cilantrico <risa> después. <risa> <risa> bueno, pero señores, antes de que, ajá, que la doctora sí, se no, vaya, quisiera hacerle no. una pregunta, quizás no dirigida en, en, en el tema, pero que sí nos causa inquietud. Se ha, cuando los niños y las personas normalmente tienen tos, como se dice popularmente cuando se aprietan eso, hay una cultura de ponerle mentol. He escuchado de diversos profesionales de la salud eh, manifestar que no es correcto, que más que bien le hacemos daño a nuestros niños y a nosotros mismos al colocarnos mentol. Sin embargo, yo he visto una publicidad, sí, he visto una publicidad internacional donde eh, una marca de mentol... Eh, promueve colocar el mentol en la garganta, en el pecho y en la espalda. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, ¿Hace el, daño o no hace daño? Realmente sí hace daño, porque para el pulmón el mentol, doctora, el, el mentol. El, o sea, el olor que produce el oh. mentol, okay. porque todas las sustancias que son irritantes, llámese olores fuertes, buenos o malos, producen hiperreactividad a nivel pulmonar. ¿Qué es una hiperreactividad Que el paciente comienza a toser y, y, y presenta mayor dificultad. Entonces, es probable que algunas madres, sobre todo en niños, piensen que es mejor porque comienza a tener flema, como dice la gente vulgarmente. Sí. Pero es porque el olor activa. ¿Entiendes? O sea, es un irritante para los pulmones. En la neumología, en adultos, nosotros contraindicamos. de que llegamos a una sala del hospital y tenemos un paciente con un olor de ese tipo, automáticamente hay que, hay que mandarlo a bañar. Pero entonces que... no es... Señores, pero eh, es increíble. Eh, entonces... Tú sabes las veces que yo me he Sí, realmente, la pero... ¿Eh? Ajá. sí. Realmente, que, pero... Que, que, eh, ¿cómo que se llama? Eh, que, que el, creolina es eh, que yo... Bueno, la no, no sé. bueno algo que le hunda... La es para ustedes, nada no eh, <risa> es <lo> animal, ¿verdad? <risa> eh, Entonces, no, no se debería entonces prohibir ese tipo de publicidad, porque yo he visto aquí en la República Dominicana que en canales internacionales se, se coloca una publicidad dirigida a la República Dominicana donde incluso le indica cómo, cómo eh, colocarlo, en la garganta, en el pecho y en la espalda, y especialmente en niños. De, debería, pero, debería pero volvimos a lo mismo, no tenemos leyes. <risa> no tenemos. Leyes. Estamos en un país, ¿verdad? Pero pero ahí está la gente yo, que yo lo tengo sepa. tengo un eh, eh, en en mi vehículo. No se derrite con sí. el calor. Sí, sí, pero vuelve y se solidifica. Sí. Lo tengo ahí y a lo alcanfor. Me... No, no, no, no, eso sí es para la, todo. Igual eso es tóxico. Hemos ah, ¿no? ¿Lo, ¿Lo lo recibido lo, niños en el centro. Con datos de intoxicación, después no que madres madre. le dan a tomar eh, alcanfón. Incluso pues los niños que se aprietan el pecho le ponen alcanfón en diferentes puntos de la habitación. ¿Eso es correcto? ¿Y con una todo, todo Por eso han ha habido intoxicaciones, porque los niños se llevan el puño así, sí. automáticamente, mm -hmm. entonces... En el Yo esquina. recuerdo que ahí mi está. abuela preparaba un botellón de agua con alcanfor sí. que para el dolor de estómago. No, sí. no, no to todavía las abuelas le dicen a uno, coloca un poquito de alcanfor bien, por ahí. En sí, las esquinas, de la habitación. Y los aceites que, que hacen las abuelas para esos casos de pecho apretado. Los aceites... Son... Ah, hay, hay, un, hay un gusano, que es el gusano de la madera podrida, que es un gusano bueno. Porque... Eh, no muere a nadie. No, no, no, no. Que cuando ya está en su etapa adulta, fecunda, por ejemplo, la, la, la flor de la guayaba. La fertiliza. ¿Fecunda? La flor de la guayaba, de, de, de, de, la, de la chinola. Ok. Eh, por eso los productores de chinola, bueno, que tengan madera en descomposición. De en descomposición. Entonces, lo, lo, lo tuestan y el polvillo, entonces lo, lo usan. ...para el pecho apretado. ¿Tú estás en Sí, sí, sí. sí hay, hay y, lo, y, lo, y, lo, y el La polrillo. gente se inventa, gente sí, se sí, sí, inventa sí, muchísimas sí. cosas. Y eso es importante sí. que a la, a y el a la gente... el aceite carazo. de culebra. Esos son los remedios de las abuelas. Sí. El aceite sí. de la Pero culebra. científicamente no se ha comprobado nada. sin sí. en el caso de los aceites, los aceites están compuestos... ...por diferentes tipos de vitamina, vitamina A, vitamina E... ...y esas son sustancias que... Pro, pro, pro, ...o sea, activan la proliferación de células... Entonces, sí, el paciente comienza a toser y entienden que se descongestionan, pero no quita la causa que está produciendo la enfermedad propiamente dicha. ¿sí? Sí. Pero hay que explicar que son aceites específicos. No vaya a coger para el mercado el mercado no, sí. a buscar no, con, la con todo. La, la gente, no por ver, ejemplo, Exacto, la, la cultura es así. Por ejemplo, yo cuando estaba eh, muchachón, ¿verdad? tenía, qué sé yo, nueve años, yo me, yo me orinaba no, en la cama. No, porque no, porque no, porque no, me ponía a orinar. Es complicado. Sí, sí, es verdad. Es un con su buen y, ¿sabes lo que hacían? Que me ponían a orinar en una plancha caliente. Eso es ah, verdad. Sí. Eso es importante. Eso, eso, es, eso verdad. es verdad. Ah, eso Ahora, ante la plancha, todo esto, sí, nos gustaría que... escuchar un mensaje eh, a todos los amigos televidentes, eh, a los jóvenes, a los padres, para que tomen conciencia de lo delicado y preocupante que es este tema de la jucas, del vapeo, de los cigarrillos, de los cigarros y demás. Y de lo que estamos cerca en esos ambientes, aunque no lo hagamos. Fíjate, eh, para nosotros es eh, voz de alarma. Para los padres, eh, dentro de, de ello yo como, como madre, eh, mi preocupación es y mi obligación es orientar a mis hijos. Eh, decirle cuáles son las consecuencias del cigarrillo. Y por ende, del vape, de la juca, de cómo cuidarse en lugares públicos, aunque suele ser un poquito... Con el asunto sí. de que aunque, por ejemplo, la Juca tiene sus prohibiciones, la no dejan usa. de usarla en las discotecas. La usan. Sí, o sea, tú vas cara, y... Son más caras, pero se consiguen. Pero se consiguen y se, y se claro, siguen haciendo. Entonces, claro. concientizar a nuestros hijos de qué puede qué puede suceder, a qué conlleva esto. Simple y sencillamente. Okay. Educación. Bueno, sí. bueno eh, le agradecemos razón. infinitamente, doctora, la pre su presencia y las informaciones que nos ha servido a través de las preguntas. Eh, a la gente tiene que cuidarse realmente porque gracias. también estamos sometidos a muchas, eh, a un ambiente muy impuro. O sea que si además del ambiente impuro, sí, usted le agrega de... el vapor, le agrega todas esas cosas, pues definitivamente, sí. gracias, definitivamente. Eh, antes de que la doctora te, se de... vaya, escúchame, que hay una llamada en línea, alguien escribió por ¿Qué? WhatsApp, no sabemos dónde está A ver si se puede escuchar, él quiere preguntarle algo a la doctora. Ok, pues, adelante. Día. ¿Se puede escuchar? Gracias. Aló. Acércale Póralo la bocina. tu mensaje y pásalo. Acércale la bocina al, al, al micrófono. Vamos a ver. ¿Cuál es su pregunta, caballero? Okay. Okay. Sí, pero que lo Vamos a escuchar la pregunta del, del amigo televidente. Hello. Ah, el estornudo y dice que ¿por qué a veces tiede eh, el estornudo? No se ha la emisión de saliva. <risa> <risa> no, pero que... Puede tener una infección. Pues bueno. ah, todo. Vamos a a la doctora, porque pero nosotros vamos a vamos a darle. Ninguno de ustedes médicos. No tan Relájense. Relájense, porque la doctora la a tu turno de palabra de Y en parte un poco de acuerdo El estornudo no es no más no no no no no que una... No no no no no no no no una respuesta ante la exposición a un alergeno no tiene nada que ver con, con enfermedad pulmonar propiamente dicha, porque hay unos, unos, unos asunticos ahí de la abuela que si esto nudo, no tengo ningún problema en el pulmón. Eso es alérgico, contacto con cualquier alergeno eh, que se acerque a, a vía respiratoria alta, sobre todo. Un dato muy importante que sería bueno que usted enfoque, doctora, la parte de la higiene. Cuando se estornuda, que la gente se pone la mano, entonces luego va y saluda al otro. ¿Cuál es la manera correcta de usted estornudar? Dejar de saludarse de mano. Padre like, claro, como lo, no, y si son hombres claro, se le hacen cojo y chocan chocan <risa> sí, ya, pues, ¿Qué sí, es. pues en ese sentido en ese sentido ahí sí nosotros tenemos una campaña fuerte okay. y debemos también comenzarla en el hogar toda persona que estornude que tenga tos por favor debe andar con una toalla desechable una toalla eh, de papel estornuda, es cubrirse con la toalla con, con y, dese, y sí. desecharla automáticamente coger el codo o la blusa, el saco la... así, así. y hacer lo siguiente, Él hace así, porque ¿verdad? por eso tenemos tantas infecciones respiratorias. Bueno, muchísimas Señores, gracias. Señores, eh, gracias a la doctora Marte, Margarita Marte, a dónde perdón, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta. Dice Marte. Marta. Pero, sí, eh, pero eh, dice Marta, ¿Me permite, Marta. Amado, preguntarle algo antes de ir. Brevemente, sí, claro que sí. sí. El la asunto consulta. de los fenoles, los perfumes <ríe> y esas sustancias. Con sí. tantos olores tan agresivos Imagino que produce el mismo efecto que el alcanfor. Esas el... son las novias no, que, que no, tienen no, no, todo lo... Hay personas que de por sí Porque tienen un proceso alérgico de base Se ponen en contacto con los perfumes Y tienen estornudos, sí. tienen rinorrea Hay otros que no okay. O sea, todo depende de cómo el organismo acepte yeah. Muy bien ¿Dónde Muchísimo. está la doctora? ¿Dónde usted da servicio? Nosotros estamos en el Centro Médico Siglo XXI. Siglo XXI, así es que ya pueden localizarla. Y bueno, yo quiero, a, a, antes de que cortemos el, y vayamos a, a, a otra cosa, mostrarles a ustedes una información que sale. Bueno, el periódico El Jaya ya está en la calle, así es que ya pueden buscarlo en los puestos donde regularmente lo buscan. Pero bueno, el periódico El Jaya trae la información del fallecimiento de Virgilio del Rosario. Era el subdirector, el subjefe de la Asociación Duarte de Ahorro y Préstamo. Eh, falleció en la ciudad de Santo Domingo por problemas de salud a la edad de 68 años. Y luego aquí, aquí, aquí, este caso es el caso de Cándido de Pimentel, un amigo nuestro, gran, no sabía que había fallecido y lamento infinitamente el fallecimiento de Cándido y también de don Virgilio de Rosario, pero Cándido y yo fuimos compañeros de estudio le teníamos un gran cariño, así que, eh, nada, nos unimos al dolor de la familia de ambos fallecidos. Bien, mis amigos, seguimos. Vamos a ver entonces. Vamos, vamos a una breve pausa. vamos a una pausa, entonces. ahora a una pausa, regresamos en breve. No se vayan, que hay más contenido desde mañana.